mi presencia, es la primera vez que tenemos, así que bienvenido y este espacio es tuyo. Gracias hermano, gracias por la invitación. Vale, estoy acá enviando el, el link para otras personas en mi, mi contacto, ¿vale? Sí, sí, sí, adelante por favor. Justamente le iba a decir a, a David que nos enviara la solicitud porque para que recuerden, lastimosamente, nuestro espacio en Repúblicos B es bastante complejo. O sea, no tienen que pedirse el hablante porque no podemos invitar hablantes. Yo no puedo hablar como Joana Montenegro. Ahí me ven abajo como Joana Montenegro, pero es donde grabo en la computadora porque lamentablemente eh, nuestros espacios, yo sí puedo hablar en espacios de los demás como Joana Montenegro, pero en nuestro propio espacio, díganlo ahí, doctor Álvaro, cuántas veces nos han saboteado los algoritmos y toda esta bendita plataforma que es imposible, que por más de que lo intente hablar como Joana, tengo que salirme y entrar como bochita buena gente porque no hay manera, no hay manera para que Twitter me deje hablar en nuestros propios space como Joana. Bueno, saludos a todos, doctor Álvaro, gracias por la invitación, como siempre, Eduardo, hermano, un abrazo. Eh, Joana, pues sí, es un abrazo. David. Eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Con el tema de Twitter, la censura, todo este tema, y por eso es que ya veo necesario que poco a poco, en la medida de lo posible, pues vayamos migrando a Getter y podamos empezar a hacer, eh, pues, por allá también estas actividades, ¿no? Bueno, gracias por, por la invitación y estamos acá atentos para, para conversar el día de hoy. Un abrazo. Gracias, David. Bienvenido, igualmente que, como, como Eduardo. Eh, estamos esperando que Joana finalice los últimos detalles técnicos de su transmisión por allá. Este, y comenzaremos inmediatamente, inmediatamente de que, esto, este, de que Joana esté lista por allá. Eduardo, eh, solamente, y no es como un tema que vamos hoy a, a, a tocar, pero bueno, nos, nos sirve para ir entrando en calor. Quería hacer mención de que vi con detenimiento, no dos, tres veces, la entrevista de Alejandro Marcano, y insisto, eso no va a ser un tema que, que, que, que toquemos hoy, porque no está en la lista, pero quería, quería decirte que este, para mí no hubo sorpresa, para mí no hubo sorpresa por parte de la actuación de Alejandro Marcano. Sin embargo, quería hacer mención de eso para que podamos aquí comenzar a, a circular temas mientras llega Joana. Sí, bueno, no, al igual que a mí, no me sorprende, ¿no? Existe. Existe un progresismo manipulador que ejerce desde los medios de comunicación y eso nosotros lo hemos advertido durante muchísimo tiempo, lo hemos dicho claramente, que nuestros enemigos no solamente son políticos, nuestros enemigos están disfrazados de, de, diferentes, de diferentes ámbitos, ¿no? Y, y hay que desenmascararlo, porque una de las cosas que nos impide lograr la libertad en Venezuela es toda esa fachada que se inventó, eh, la falsa oposición, para recrear en la mente de los venezolanos de que existe algo que los defienda. Cuando realmente ese algo que les defiende, lo que significa realmente en el fondo es el entreguismo, es someter a esa masa eh, que en muchos casos es ingenua, eh, en otros casos es ignorante, en otros casos eh, lo hacen porque sienten que no hay más nada, y que sencillamente se entregan a eso, ¿no? Eh, básicamente eh, es un tema de delegar la fe, la esperanza, de delegar lo que significa la libertad en otros. Y eso le hace un daño, un daño terrible al ser, eso le hace un daño terrible al individuo, que en medio de unas circunstancias como esta, en vez de conseguir su fortaleza moral, su fortaleza espiritual, su identidad como persona, como ser pensante, termina sencillamente entregado a un tercero para que cumpla la misión de defenderle o de sacarle del atolladero en el cual está metido. Entonces nosotros tenemos una misión muy importante de elevar la conciencia, de, de elevar esa, esa fortaleza, como ya bien lo dije, esa fortaleza moral y espiritual que nos lleve a, a, la, conjunción, a la conjunción de estos individuos de la mayoría de los individuos que podamos eh, unificarnos en este sentido, en el sentido, no en el sentido de la unificación forzada de una unidad en una estructura, eh, una unidad forzada en torno a un movimiento, no, sino una unidad en el propósito. Esa unidad en el propósito es la que, es la que nos va a hacer reconocer entre sí, que yo pueda decir, bueno, esta persona piensa como yo en algunos aspectos, esta persona piensa, no piensa realmente como yo, en otros aspectos, y que podamos determinar quiénes son verdaderos eh, y auténticos y en quiénes podemos confiar y en quiénes no. En este sentido, tenemos que estar claros que hay mucha gente en este camino que eh, en virtud de lo que está ocurriendo, de que hay un despertar de conciencia profundo, que no ha llegado de la nada, ha llegado producto de la frustración, del engaño, pero sobre todo de una comprobación. Estamos pasando por un momento de comprobación donde todo lo que se advirtió eh, pasa por el contraste de eh, la advertencia más el comportamiento de esos individuos que han entregado eh, la confianza a, eh, al régimen, han entregado la confianza depositada en ellos a esta gente que sencillamente tiene el, el control y el poder, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy importante que logremos en ese sentido eh, tener una, una sapiencia, tener una, una fortaleza, nosotros mismos acá, porque no es fácil lidiar con personajes como estos que en medio de la circunstancia de despertar se quieren aprovechar, son oportunistas, ¿no? Son oportunistas que, que sencillamente van con la corriente. Bueno, antes cuando la corriente era muy adversa, cuando nadie daba medio por este mensaje, por este discurso, eh, todo el mundo decía, bueno, estos son radicales o son divisionistas, son del G2 cubano, eh, trabajan para el chavismo. Y nos enfrentamos a eso durante muchos años. Y ahora que la cuestión está enrumbada, ahora que todo el mundo está copiando este discurso, que todo el mundo está entendiendo el problema, hay unos oportunistas eh, periodistas, políticos, analistas, de, o sea, de profesión y de no profesión, ¿no? Eh, que lo han tomado como una profesión ya, vivir de eso realmente. Entonces, realmente eh, copian el discurso, se adueñan de eso y dicen, es que siempre hemos estado claros, cuando realmente acaban de despertar. Y yo lo he dicho innumerables, lo he dicho innumerables veces en, en, en diferentes oportunidades. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque. Eh, también nosotros no podemos delegarle a quienes han despertado y entendido ayer el problema, la conducción de una verdadera oposición. Porque sería, sería frustrante que esa gente que apenas está entendiendo algo, por ese mediano entendimiento, pudiera entregar también eh, esa lucha o esos triunfos a, eh, a, a lo mismo que hemos tenido durante durante muchos años y durante mucho tiempo. ¿no? Entonces, no me sorprende que salgan más y más personajes como estos que viendo nuestro avance, nuestra certificación, nuestra, nuestro aval por parte de muchísimos venezolanos dignos, el reconocimiento de, de, de logros, de triunfos, eh, sencillamente por envidia, sencillamente por, por estar... Eh, por dejarse llevar por la rabia, porque no son ellos los que eh, supieron determinar a tiempo eh, estas circunstancias o, o esta visión eh, desde hace mucho tiempo. Ahora, bien pensando al futuro, ahora digan, bueno, hay que destruir eso. Porque eso es lo que se viene. Y lo estoy viendo eh, en publicaciones de gente que se dice republicana, que se dice patriota, que se dice antimut. Bueno, utilizando artilugios, mentiras, eh, chantajes eh, para desprestigiar tanto en el tema laboral como en el tema personal, como en el tema político, todo lo que tiene que ver con un avance de una alternativa. Y, y yo no me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo esta gente se inventa novelas, se inventa cuentos chinos para sencillamente perjudicar el avance. Entonces, en este sentido, como uno no tiene rabo de paja, como uno no tiene miedo a confrontarlo, uno va sencillamente a, a, a, esa, primera, a esa primera línea de, de batalla, a decirle, epa, aquí, aquí no te aceptamos eso porque, porque nosotros no somos como tú, no somos cobardes, ¿no? Y, y muchas veces ni nos mencionan, muchas veces crean espacios para, le ponen títulos a espacios, le ponen y entonces piensa que con una discusión ahí, está de moda ahorita, crear espacios para de, de hablar de mí y decir, bueno, es que evitar no tiene credibilidad. Es que ¿de dónde salió ese carajo, no? Es que, es que eh, cuidado, porque no sabemos de dónde viene. Mira, nosotros tenemos un historial, no solamente mi persona, mi, mi, mi equipo de trabajo, Rumbo Libertad, David, Víctor, todos los que componen este equipo, Joslin. Toda una cantidad de personalidades que están en rumbo libertad, que no son ningunos improvisados, que vienen de pelear duro en la calle, que vienen de enfrentarse a, a unas experiencias eh, muy duras, no solamente contra el chavismo, sino también contra la falsa oposición. Y, hay, y aquí simplifico algo, ¿no? Para contar una anécdota de cómo, de cómo por ejemplo, yo conocí a Joslin. Yo conocí a Joslin el primer día de la protesta el 12 de febrero del 2014. Y ese día que llegué a la protesta, ella estaba con un grupo de jóvenes que yo sabía que eran de voluntad popular, pero no estaban identificados como voluntad popular. Y la reacción de uno de ellos al verme hablar con ella fue agarrarla por el brazo y decirle, vámonos de aquí, no hables con ese chamo. ¿No? Esa fue la, la reacción de uno de ellos. Y, y luego me entero con el tiempo de que el invento que le pusieron a ella para alejarse de mí cuando, cuando estábamos teniendo interacción por las redes sociales y todo esto, eh, era de que yo era del SEBIN y que yo era del chavismo y que me financiaba eh, eh, la izquierda, no sé, no se inventaron una cantidad de cosas, y en estas discusiones que tenían ellos en el partido las preguntas eran, ok eh, Armando Armas, ¿por qué tú dices que evitar es del SEBIN? y a los diferentes jóvenes de voluntad popular, bueno, no le han visto las botas tiene unas botas militares, ese carajo es del SEBIN, entonces estos son sencillamente los argumentos de estos tipos, banales perversos imbéciles que sencillamente como no tienen un argumento o nunca han tenido un argumento sólido para contrarrestar nuestra postura para contrarrestar nuestras ideas realmente eh, han tenido que inventarse una cantidad de vainas como una señora que salió a, bueno tiene días no eh, eh, hablando en, en círculos eh, inventando cuentos como como ahora el cuento antes es de que vive Eduardo Vitar, de que trabaja, no sé qué yo No puedo estar contando mi vida privada ni dando lástima ni, ni diciendo en qué estoy trabajando para decir. Ah, bueno, es que yo soy un venezolano más en el exilio, que hago esto, que hago esto, que hago esto y tal. No, entiendes, pero esa es mi vida privada. Entonces eh, yo no soy un personaje de la vida pública en el sentido de trabajar en entes públicos, de, de tener ingresos del sector público para estarle rindiendo cuenta a, a quienes me emplean, que son los ciudadanos en este caso, en ese caso. En ese supuesto caso, eh, entonces, bueno, como me veo forzado en muchas situaciones. Bueno, tengo que responder porque yo no yo no le voy a oír a esa pregunta. Si me hacen la pregunta, yo la respondo. Mira, yo hago esto, esto y esto Pero ahora como hay un trabajo que ya es más público, que trabajo en una red social grande, que tengo una responsabilidad importante ahí. Bueno, ahora el tema es no lo ataquemos a él porque es loco porque nos va a ir a detonar, porque no se porque no se no se mide, porque esa es la, la, la conversión que tienen en privado, porque a mí me llega todo. ¿no? Entonces, sencillamente en el privado es eh, no ataquen a evitar porque le van a dar cobertura, porque le van a dar alcance, porque le van a dar proyección. No lo mencionen, no se metan con él. Entonces ahora dicen hay que meterse con quienes trabajan, hay que atacar a la aplicación no entren en esa aplicación de guerra. Entonces eh, hay que ser bien bajos para para para caer en esta situación. Y ha sido el problema, inclusive yo he tenido la conversación con muchos venezolanos en el exilio que me dicen que sus problemas en el exilio principalmente no devienen de un extranjero, que el extranjero le abre las puertas, que el extranjero le, le, le, le facilita muchas cosas pero que muchas veces es el propio venezolano quien le sabotea esas puertas con chismes, con habladurías del otro, con que cuidado con este, con cuidado con aquel. Entonces eh, eso en el tema laboral. ¿no? Entonces yo creo que, que hay que aprender mucho de esto porque no, no es no es una cosa normal lo que estamos viviendo y hay que hay que tener eso claro. Eh, y, y que ahora digan, por ejemplo, como lo di, por esto me refiero al tema de los cuentos chinos, porque ayer se dijo que ese carajo quiere llegar a Trump para llenarle la cabeza de basura, ¿no? Refiriéndose a mí y a Jason Miller, que en este caso es el CEO de Getter, ¿no? Eh, primero que Jason Miller es asesor principal de, de Trump y es portavoz, fue portavoz de Donald Trump durante su campaña y durante su, su gobierno en la Casa Blanca. Eh, y sencillamente, por verme al lado de esta persona, bueno, comienzan los ataques, ¿no? Eh, yo les digo a estas personas que, bueno, que tienen que buscarse un oficio, que tienen que buscarse una vida, porque vivir del resentimiento, vivir del odio, vivir sencillamente de la envidia, es sencillamente me dice una cosa, no han salido, no han salido del mundo socialista y de donde se criaron por décadas. Estas personas deben tener más de 50 años, por lo menos debieron haber madurado, debieron haber entendido el problema para estar como niños ahora escribiendo en Twitter que uno quiere ir a visitar a Trump para llenar la cabeza de basura, no sé qué, y además para que en Estados Unidos gobiernen los chinos. Yo quisiera saber en qué me financian a mí los chinos, ¿no? Porque ahora el cuento de esta señora, sí, sí no, no, no, que yo vi eso yo vi eso, eso lo dijo Josie Cruz Josie Cruz es frecuente en nuestro space y, y la verdad estoy esperando el hilo que ella prometió que iba a hacer para el día de hoy acerca de los orígenes de Guerrero. y supongo que debe ser a la luz de su, de, su, de, de su perspectiva, pues desde su perspectiva debe ser debe tener unos orígenes este, reprochables, ¿no? de acuerdo al hilo que ella dice que va a va a publicar, yo hoy estaba ella, ella, publicó, ella publicó una supuesta una supuesta prueba donde ella se refiere a una cuenta de Twitter que tiene no llega a 80 seguidores y, y no ha tenido interacciones de nada y habla de una supuesta denuncia, bueno yo espero una denuncia verdadera una denuncia formal sobre eso no un cuento de esos chinos ¿ves? porque además si en el caso estuviesen involucrados chinos en, este, en esta aplicación yo estoy seguro que no serían chinos comunistas, serían chinos, por ejemplo, yo he visto en la aplicación en Getter muchos chinos que utilizan la aplicación para hablar sobre contra el Partido Comunista Chino. ¿Y por qué? Porque en otra red social lo censuran, porque en otra red social como Instagram inmediatamente les tumban el, la cuenta. Entonces tienen libertad de hablar en Getter y están utilizando Getter para poder hablar sobre lo que pasa en China con el Partido Comunista Chino. Entonces, si esta es la justificación, ¿cuál es el problema? Que chinos, rusos, ucranianos o quienes sean, así como nosotros los venezolanos, eh, eh, hemos sido víctimas de censura por estos periodistas. ¿Por qué no irnos a una red social donde respetan nuestras ideas? ¿Por qué si Instagram me acaba de tumbar una cuenta ahora, en los meses pasados, y yo consigo una oportunidad aquí, que me invitan a participar, que me invitan a trabajar acá. ¿Por qué decirle no? No fui yo quien buscó ese trabajo. Me llegó la solicitud, me llegó la invitación de ser parte de este proyecto. Y yo con mucho gusto dije, sí, sin pensarlo. ¿Por qué? Porque en medio de una circunstancia vi esta, esta cosa como favorable. Y dije, bueno, me cerraron Instagram, quizás vieron mi situación con lo que está, me está pasando. Y me dijeron, bueno, ven acá, vete con nosotros. Y listo. Entonces, eh, ahora, sencillamente, eh, como lo dijo eh, una persona llamada Humberto Rivero, que no que lo conozco de las redes sociales, eh, él ha dado en el clavo. Si, si yo no estuviera en esa red social, estos enemigos nuestros estuvieran apropiándose y entrando en Getter. Sencillamente, Ah, pero como nosotros estamos ahí, como estamos al frente de Getter en español, entonces, sencillamente, no, no se metan ahí porque ahí está Eduardo Vitaria, ahí está la gente de Rumbo Libertad y no sé qué. Entonces, es un tema verdaderamente bajo no y, y sencillamente yo, mira, no, no me sorprende esto, pero nosotros siempre vamos a salir triunfantes porque al final hay un público, hay un hay una gente consciente que está despertando en cantidades. Y este tipo de gente, cuando sale con una estupidez como esta, va a ser confrontada, pero inmediatamente. Bueno, publica pruebas, publica tu hilo. ¿Qué va a referir una cuenta o las cuentas que están hablando tonterías en las redes sociales? Bueno, hágalo. Queda al final bien ridículo. Además, usted fue candidata del Partido Republicano y usted se está metiendo con el asesor principal del presidente Trump. ¿Qué está ganando con eso? Lo que está es perjudicándose su carrera política si la quiere seguir haciendo. Porque no porque, no porque la vayan a, a bloquear lo que sea, es porque la están observando. La están observando gente del Partido Republicano. Es decir, oye, este comportamiento no es apropiado porque esta persona eh, está atacando a, a nuestra gente, siendo venezolana en el exilio y que además, y que además se está apalancando y en su space y, en su, y con, con la gente que se está rodeando para atacar, son gente de primera justicia y de voluntad popular. Anoche tenía una tertulia con mucha gente de voluntad popular y primera justicia y riéndose con ellos de, de la gracia que ella está haciendo en las redes sociales. Entonces, ¿es una persona clara? No, en lo absoluto no lo es. ¿eh? Porque el único público que tiene es que se está buscando aliados enemigos nuestros que deberían ser enemigos de ellas también. Pero resulta que no se los busca el aliado para poder tener algo de audiencia, porque no la tiene. Así de sencillo. Sí, sí, probablemente esté pisando un cuero seco, como decimos, eh, en, en, en, como decimos en Venezuela. Ahora, muy bien, y yo, yo saludo con, con beneplácito todo tu, todo tu crecimiento, Eduardo, y eh, lo hemos visto de lejos, pero lo hemos visto, porque este, es necesario tener a gente como tú que esté luchando en varios frentes, y además de eso, te, te felicito por, por lo del Senior, senior Advisor, creo que es lo, lo que eres ahora de, de querer en español, ¿verdad? Yeah, senior Advisor. Este, te felicito por eso. Y bueno, con una tremenda introducción, vamos a comenzar ahora con el programa. Y, y, y con Joana, adelante. Joana. Joana. Joana está ahí? ¿Alguien me escucha? Sí, yo lo escucho. ¿Qué habrá pasado a Creo que Johana fue, bueno. fue, fue quien se cayó. La que se cayó fue Johana. Bueno, entonces este, vamos, a, vamos a comenzar con esto por aquí. El, el, mira, el, el Eduardo, como tú, como tú eres un hombre que conoce... Por, por ubicación geográfica conoces muy bien qué es lo que sucedió en Colombia. Por, por otras razones, sabes bastante bien cuál es la situación que, que, está, que estamos viviendo en Estados Unidos. Y obviamente lo que es una visión común, un objetivo compartido, es el futuro de Venezuela. Vamos a ver qué crees tú que pueda suceder ahora con este viaje de, que tiene programado este, los, los mandatarios de, de, que pertenecen a la OTAN para el 24 de marzo. no Eso va a ser en Bélgica y, bueno, van a tratar allí lo que es la eh, guerra que está sucediendo ahora entre Rusia y, este, y Ucrania. Y allá acaba de salir Biden acaba de salir. Malajarres también, y ahora tenemos a Biden que va para allá yo he, he conversado por allí en otros espacios y en, y en privado he dicho que, que bueno ojalá pudieran permitirle a, a Donald Trump que fuera en representación de los Estados Unidos y no este hombre que como repito, como lo he dicho ya en, en Space anteriores yo soy bastante magro y bastante cuidadoso en las terminologías y eh, en los adjetivos para, para con personajes públicos, pero cuando se trata de Biden o cuando se trata de Chávez o cuando se trata de Maduro la verdad es que salen de mí, afloran los peores adjetivos y las palabras que, que, jamás, que jamás quiero decir, pero un idiota como Joe Biden no debería tener la representación de 350 millones de personas que vivimos aquí en los Estados Unidos entonces este... ¿Qué crees tú que, que, que puede salir de esa reunión en Bélgica el 24 de marzo, Eduardo? Mira, yo creo que absolutamente nada, ¿no? Eh, aquí tenemos que tener muchísimo cuidado porque lo que estamos viendo es la manipulación para ubicarnos en un bando. Y nosotros no podemos estar en un bando en estas circunstancias porque ambos bandos son, nuestros, son enemigos naturales, ¿no? Eh, yo, nosotros sacamos un comunicado Hace varias semanas donde advertíamos varias cosas que mucha gente entendió y otra gente saltó sin entender a caerle a paro al comunicado. Pero fíjate lo que pasa días después. Nosotros dejamos clarísimo que lo que está sucediendo a nivel internacional para ponerlo en términos gráficos, ¿no? para que la gente pueda mentalizarse, visualizarlo. Eh, existen dos bloques para que lo vean claramente. Dos bloques. En este caso internacional sería la MUD y el PSUD peleando internacionalmente, entre comillas, ¿no? Entre comillas, peleándose, peleándose un territorio, peleándose eh, intereses políticos económicos, peleándose intereses militares. Hay una cantidad de cosas aquí que al final quien termina pagando los platos rotos es la ciudadanía, es la población de nuestros países. No voy a hablar en el caso específico, de Ucrania. Voy a hablar en el caso específico de quienes quedamos en el medio de un conflicto entre dos polos que sencillamente no son adversarios reales. Nos están utilizando para que sencillamente movamos una opinión pública en torno a uno o en torno a otro para ver quién domina el escenario tanto político interno de un país como internacional. Entonces preguntaron, no, pero por qué ustedes no mencionaron a Putin? Bueno, por la misma razón que en nuestros comunicados, en muchos de nuestros comunicados y en nuestras publicaciones, nosotros no nos metemos con Maduro, porque darle importancia a Maduro y hablar de Maduro y decir una cantidad de cosas de Maduro no vale la pena cuando aquí la médula del problema son las estructuras, cuando aquí la médula del problema son todo lo que tiene que ver con la izquierda internacional y la izquierda interna en nuestro país, entonces eh, ponerle un epíteto, ponerle un calificativo, un nombre, apellido a eso es perder el tiempo porque tú sacas a Chávez como, como salió de, de, de, del, del escenario político y el chavismo está ahí, ¿no? El castrochavismo está ahí, el poder lo tiene. Entonces saca a Maduro del, de, de, de la ecuación, eh, líquídalo, sácalo del poder y ¿qué te queda? Sácalo. Vamos a suponer que hay una operación quirúrgica un francotirador, una lo que sea, y sacas a Maduro de la ecuación y es reemplazable. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que atacar la médula y atacar la Internacional Socialista, atacar el Foro de Sao Paulo el Grupo de Puebla, todos estos grupos internacionales que se encargan de sostener esa, esa situación. Entonces, cuando nosotros hablamos de los demócratas que gobiernan a Occidente, nosotros le estamos dando a la gente un insumo. Le estamos diciendo a la gente, cuidado porque aquí tenemos a los comunistas y a los socialistas o socialdemócratas, progresistas y globalistas en una pugna, en una supuesta pugna, por el control de la opinión pública. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, expectantes, observadores en torno a esto y no colocarnos en un bando más allá de Defender la vida, la libertad, la prosperidad y la identidad nacional de las personas que viven en esos países así como nosotros. Entonces yo quisiera ver si en este caso los rusos o los ucranianos eh, eh, como gobierno, como Estado, han defendido nuestras posturas en la calle por nuestra libertad. No, eso no ha sucedido. Eso no ha sucedido. Entonces nosotros no podemos, en este caso, eh, Ahora rompernos las vestiduras y decir hay que defender a, al gobierno de Ucrania, ir para allá a batallar contra los rusos. Ya va. ¿Y quién lo ha hecho de ellos con nosotros en Venezuela? Nosotros tenemos que preocuparnos es, por construir nuestra fuerza, por construir nuestra alternativa, por construir un verdadero ejército, por tener nuestras policías, por tener gente que verdaderamente nos ayude a rescatar nuestra soberanía y nuestra patria. Ese es nuestra, nuestro rol realmente. Entonces, el hecho y el hecho que comprueba todo lo que yo estoy diciendo es que el comunicado sale, el comunicado de Rumbo Libertad sale y dos, tres semanas después que sale el comunicado de Rumbo Libertad, que mucha gente nos cayó a palo porque no entendió el comunicado con esa visión que se tuvo para construirlo entre muchos miembros de Rumbo Libertad, porque no fue mi persona quien construyó ese comunicado de manera eh, unísona, eh, eh, yo, unilateral. Yo, no, yo básicamente cuando Ocurre este comunicado y pasan dos semanas, tres semanas, vemos a Joe Biden en Estados Unidos negociando con Maduro para una, un reajuste de fuerzas. Claro y por supuesto, pero no podemos sacar a Guaidó de la ecuación. Es que Guaidó forma parte, formó parte y forma parte de esta estrategia. ¿Por qué? Porque tenían que diluir las estructuras reales de derecha, como la estructura de Donald Trump, como el gobierno de Donald Trump, que saliera del poder, para poder hacer lo que la mud quiere, la MUT interna y la mud externa que tenemos, ¿no? que es la estabilización del status quo, que es la estabilización de ese sistema narcocriminal y complaciente de parte de los que están alrededor y gravitan alrededor y que viven de eso, como la mud para que sencillamente todos vivamos en una frustración, en una decepción y en un éxodo constante. En la medida que ellos tengan los mismos recursos, en la medida que ellos tengan el control absoluto de los medios de comunicación, el poder de fuego y el control sobre un. En el caso de Venezuela yo no le llamaría Estado ni República, pero el control del poder. No en este caso eh, y el éxodo sea mayor, mejor para ellos, porque controlas a menos población con mayor o igual cantidad de recursos. Entonces que, que la cosa está mejorando en Venezuela. No mentira. La cosa está empeorando porque un venezolano que salga diariamente de Venezuela es la pérdida de la oportunidad de la libertad de Venezuela. Entonces, si salen 20 mil, 100 mil, 200 mil, aquí lo que se está provocando con los éxodos en cada país es que la libertad de sus países se vea más distante. Entonces ellos están haciendo una purga, una limpieza, como la hizo Guaidó el 23 de febrero del 2019 con lo de la ayuda humanitaria cuando llamó a más de 4 mil militares que se fueran fuera de la frontera para que hicieran eh, para que lo ayudaran a meter una comida no la estrategia ahí era depurar la fuerza armada cosa que no podía hacer Maduro Maduro no le podía decir a la fuerza armada váyanse a apoyar a Guaidó o salgan los rostros de mis enemigos Muéstrense quiénes son los que están dentro de las Fuerzas Armadas que, que me adversan. No, ni pendejos, todo el mundo se iba a quedar callado hasta ver una oportunidad. Cuando esos militares vieron una oportunidad de tener un guía, nosotros los advertimos y lo, nos comunicamos con los militares en Perú, en Argentina, en Chile y en otros países. le dijimos, cuidado, se montan en eso. Los de Perú, la mayoría no prestó atención, se montó en un avión porque Leopoldo López les mandó 200 mil dólares y hay registro de eso en un grupo de WhatsApp que ellos tenían donde invitaron a Leopoldo López a participar, él les mandó para los pasajes, se gastaron más de 30 mil dólares en pasajes, viajaron a Colombia a grabar un video y luego, a Dios gracias, lo dejaron en la calle a todos. Entonces, la labor de la falsa oposición es una labor que no puede cumplir el chavismo, que es una labor de atomizamiento, de banalizar, de distraer y de frustrar una opción real. Entonces, en este sentido, yo no creo que todas estas conversaciones con la ONU, con la OTAN, con una cantidad de organizaciones, sean para el beneficio de los patriotas, sea para el beneficio de los republicanos del mundo. No, eso no es para eso. Eso es sencillamente para un reajuste de fuerzas globalistas, izquierdistas, socialistas, que sencillamente quieren tener aún más control sobre la gente. Ahora ya no hablan del COVID. Ahora ya no hay pandemia, ahora ya no le obligan a nadie a usar tapaboca hay una guerra por allá, ¿no? Entonces, eh, al final ese es el problema que tenemos hoy y tenemos que estar claros de qué estamos combatiendo, a qué nos enfrentamos y a qué es lo que nos vamos a seguir enfrentando de aquí en adelante. Muchísimas gracias, Eduardo. Ahora sí me escuchan, ¿me pueden dar alguna señal que me, que me escuchan bien? Se escucha bien, Joana. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, eh, quiero comentarles bueno, que me habían sacado del space, pero quiero invitar a las personas que quieran hacer alguna pregunta que lo hagan privadamente por DM o al señor Álvaro que está conectado por la cuenta de Repúblicos B o a mí en Bochita Buena Gente aquí en, en, en este Twitter, quien les habla Joana Montenegro porque estamos en este momento a modo radio, nuestros space son de hora y media, entonces tenemos que rendir el tiempo y hacer las preguntas que tenemos preparadas, además de que me encantaría que subiera y nos pidiera ser hablante a nuestra querida amiga también Jocelyn, que hace parte, vale la redundancia, también de Rumbo Libertad, porque además de Eduardo también queremos escuchar a los otros miembros de Rumbo Libertad. Eh, la parte que nosotros tenemos siempre en la normativa, en este momento que estamos en modo radio, si nos da chance abrir, podríamos abrir los micrófonos, pero repito, ustedes nos pueden enviar las preguntas que deseen por mensaje privado, porque en el momento si hay eh, el tiempo, ustedes eh, solicitan ser hablantes, pueden pedir la palabra, no pueden interrumpir, máximo tres minutos de participación, sean amables y educados esperen su turno, nosotros sabemos porque siempre tenemos una participación muy, eh, muy buena, donde aportan ideas, criterios válidos y coherentes, y siempre le pedimos también que compartan este espacio para que llegue a más ciudadanos todos estos mensajes. Quiero agradecerle infinitamente a Eduardo, a David, a Jodlin y a todo Rumbo Libertad que nos acompañen el día de hoy, porque es muy importante, no solamente los temas que vamos a, to a tocar, sino lo que vamos a compartir con una hermandad que se llama justamente Rumbo Libertad. Eh, gracias a ustedes de verdad por haberme colaborado y ser un equipo en medio de, de estas situaciones que nos hacen estas plataformas y por lo cual lo describió, hizo una gran introducción Eduardo al inicio y por lo cual tenemos que seguir luchando todavía, manteniéndonos en estos espacios hasta que masivamente emigremos a esas plataformas de libertad eh, eduardo siguiendo ese mismo orden de ideas que ustedes venían hablando yo tenía planteado lo siguiente y era que mencionando justamente el título del space que tú haces un gran resumen magistral con respecto a todo esto que debemos debemos estar aprendiendo en estos tiempos tan convulsos eh, te quiero plantear esto a ti y a los miembros de Rumbo Libertad. Una guerra que nadie con sentido común quería y rechazamos contundente y categóricamente. ¿no? Por otro lado, la ONU le pide a sus funcionarios no hablar de, ni de invasión ni de guerra. ¿vale? Eh, también, por otro lado, la administración de los Estados Unidos se reúne, como bien lo mencionas y lo describes, con un narcotirano, a lo que no veo ninguna diferencia con Putin, salvo que... Eh, que esos seguros como los Castro chavistas que han invadido de una forma no convencional a países de la región con su brisa bolivariana porque no es una manera convencional de invadir no y una tenemos una falsa posición venezolana que sigue hablando en nombre de los venezolanos que no llegan ni siquiera al 10% de la aceptación sino todo lo contrario era lo que yo en un tuit el día de ayer le, le ponía y le describía al señor Almagro de la OEA, decía, por lo menos lea, señor Almagro, las respuestas que le están dando a su propio tuit, ¿no? Y como tú muy bien mencionabas ahorita casi al final, que es la Venezuela que se está mejorando, pero la Venezuela que se está mejorando es solo para la narcotiranía como para la falsa oposición. Entonces... ¿Qué me pueden decir ustedes al respecto, tanto Eduardo como David, si Jocelyn no, no sube a pedirse el hablante con nosotros en nombre de, de Rumbo Libertad? Date, David, date. Date ahí, porque yo eh, a Johanna la perdí un poco al final. Bueno, eh, sin duda alguna estamos viendo algo que es todo lo que Eduardo viene diciendo. ¿no? Lo que está pasando aquí es que este enfrentamiento entre estas élites, mm. que ya mm. se había advertido, y que se había eh, expuesto de muchas maneras, pero que no se quería ver, se está eh, trasladando hacia Venezuela y hacia nuestro, como les hemos estado diciendo últimamente, sobre todo cuando comenzó el conflicto, el eje occidental. Y esto lo digo, lo vengo diciendo en varios space siempre entre comillas. ¿Por qué? Porque ya esa visión que se tenía y sobre todo la posición que se tenía frente a un enemigo que sí es un enemigo se perdió ahora no hay una dialéctica real no hay un enfrentamiento sino que hay unos intereses de grupos de poder donde no entran ahí los intereses de las naciones ni de las personas que están ahí eduardo lo puso dispuso eh, un buen ejemplo que fue el tema de la ayuda humanitaria eso termina siendo un negocio un negocio para grupos de poder y lo que estamos viendo que está pasando en Ucrania y lo que estamos viendo que está pasando con el petróleo y con esto que se denominaban también los países no alineados, etcétera, pues es producto de la intención que tiene esta gente de consolidar ese, digamos, pacto ¿no? que están intentando hacer para de esa manera crear muchas más riquezas para sí mismos, tener mayor control. Y hay algo que he venido diciendo también, y quiero decirlo aquí, porque me parece que es un punto fundamental. Nosotros estamos hablando de malos líderes, estamos hablando de personajes, pero no estamos hablando del sistema que permite que estos personajes y que estos malos liderazgos lleguen al poder. Eso es algo que tiene que empezar a hablarse, es algo que tiene que empezar a notarse, porque no es posible que esas instituciones supranacionales que deberían defender la democracia, que este ejemplo también que acaba de poner Joa, en el caso de Almagro, y todos estos personajes les baste simplemente, o estas organizaciones, no les baste simplemente con que los países tengan una votación, sin importar las circunstancias, que le validen algún tipo de, de proceso, sin importar cómo se dé, y al final pues se genera otro tipo de conflictos que lleva a cuestiones, bueno, aquí estamos con nuestros problemas, pero miren lo que está pasando en Europa del Este. Entonces, todo esto es algo que nosotros tenemos que empezar a analizar con mucho cuidado, porque el día de mañana, cuando esto empiece a tomar una forma monstruosa, que ya se está viendo, no es conspiranoia, los Biden tienen empresas armamentísticas, mm -hmm. los demócratas han sido históricamente bélicos etcétera cuando todo esto empieza a tomar forma en este tiempo con esta capacidad de manipulación mediática con esta maquinaria de idiotización pues va a ser muchísimo más difícil revertirlo y eso es una de las cosas que sin duda alguna rumbo libertad y otros movimientos que han tenido la visión de esto han podido dar un paso han podido levantar la voz en ese sentido y pues como decía Eduardo al principio esto es algo que todavía está eh, cuajándose, ¿no? Es algo que está abriendo una puerta a un entendimiento que todavía no se tiene pero que poco a poco se ha ido teniendo y que sin duda alguna en la medida en la que más personas se sumen a eso, se pueda hablar de esa manera, pues podremos tener una mejor visión de las cosas. Suscribo lo que dijo David. ¿Doctor Álvaro tiene algo para decir o Eduardo tiene algo para agregar? No, me gustaría que, que, que la pregunta que dejaste en el aire la repitieras porque yo al final te estaba perdiendo el audio. Voy justamente. Lo que pasa es que hice un breve resumen que debido al tema, porque si estamos aprendiendo de estos tiempos convulsos, Eduardo, Justamente, el eh, tema de la guerra que lo rechazamos absolutamente todos, eh, contundente y categóricamente, eso obviamente no hay punto de comparación. Lo de la ONU, cuando hablaban de... Eh, le pedían a sus funcionarios, yo mismo lo dijeron, le pedían a sus funcionarios que no se hablara de invasión ni de guerra con el tema de Ucrania y Rusia. Eh, todo esto de la administración de los Estados Unidos que se reúne con el narcotirano Maduro, que... Yo, en lo particular, cuando les hacía esta este cuestionamiento a ustedes, que yo no lo veo ninguna diferencia con Putin. Si hablamos, por ejemplo, en privado del doctor Álvaro, sí, Putin está invadiendo un país independiente, un país libre, ¿ok? Que en muchas ocasiones este, ha tenido que eh, luchar, defender su libertad, y quienes más pagan, obviamente, siempre van a ser los ciudadanos. Pero cuando yo digo que yo no veo ninguna diferencia entre Putin y, y Maduro, es porque vemos una invasión no convencional en todo, cuando tú hablabas justamente del foro de sao Paulo y todo, es el breve resumen que es una invasión no convencional en nuestro país, en todos los países de Latinoamérica, donde se está haciendo esta situación, porque a mí que me diga que Maduro no ha matado, que Maduro no es genocida, que Maduro no es narco, Maduro tiene precio por su cabeza, yo no le veo ninguna diferencia de Putin. O sea, absolutamente, y Estados Unidos se sienta a hablar con ese narcotraficante, con ese capo, y, y, y una parte de las cabezas de, de, de, del cartel de los soles. También hablaba y les comentaba sobre la falsa oposición, donde es, eh, ni siquiera ellos llegan al 10% de la aceptación, y ahí donde puse el ejemplo de Almagro. Entonces, ¿por qué...? El, ¿Por qué para ambas partes, tanto para el narco, la narcotiranía como para la falsa oposición, para ellos Venezuela se está arreglando? Eso era todo lo que les comentaba Eduardo, no sé si ya me escuchaste bien. Sí, bueno, claro, ellos, ellos van a tratar, han tratado a toda costa más bien, eh, de normalizar la situación, porque normalizar la situación en Venezuela, o normalizar el caos, significa la posibilidad de hacerle ver a los venezolanos que ya está arreglado todo para unas elecciones, que la gente pueda participar, que la gente les pueda apoyar, que se recupere la credibilidad de, de esa oposición eh, y que ellos puedan de nuevo controlar al sector que el chavismo no puede controlar. Entonces yo lo he dicho innumerables veces también, la mud hace una labor que el chavismo no puede hacer, porque así como hablé anteriormente sobre el tema de las Fuerzas Armadas, el chavismo no tiene control sobre la ciudadanía realmente opositora. Entonces, como no tiene control sobre la ciudadanía opositora, el chavismo tiene un instrumento para controlar la ciudadanía opositora imponiéndole los líderes de turno. Porque el líder de turno, Capriles, Guaidó, Leopoldo López, Ledesma, María Corina, son los líderes que el chavismo quiere que sean que estén ahí, porque si no fuesen esos líderes, el chavismo se estaría enfrentando a personas radicales que entienden que ellos no van a salir por la vía convencional. Si el chavismo tuviera un enemigo al frente, como los personajes de Rumbo Libertad, como los de Repúblico, y como otras organizaciones que han surgido en estos tiempos, el chavismo evidentemente desaparecería. Pero para que eso suceda, tiene que haber un reconocimiento y una batalla de tú a tú. Por eso es que yo digo que hay que tener mucho cuidado también con el te, el, lo, lo que tiene que ver con los términos, con las realidades, con las culturas. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años tiene Rusia gobernándose por una autocracia? Hay que entender eso. Y cómo los rusos han dejado ese gobernar a través de ese sistema. Y es el sistema que ellos encontraron para gobernarse. No es una cosa nueva. Entonces, nosotros tenemos que entender una realidad por allá, ¿ok? Y evidentemente ellos se aprovechan de nuestra debilidad acá porque ellos están, por sus intereses económicos, explotando nuestro territorio, eh, violentando nuestra soberanía porque nosotros, los venezolanos, sencillamente le hemos delegado a los personajes más deleznables y más débiles, moralmente hablando, en la conducción política de una de un liderazgo opositor y mientras sigamos teniendo eso bueno nuestra soberanía va a seguir violentada pero cuando yo hablo por ejemplo en, en tener cuidado en estos términos es que nos acusarían a nosotros los venezolanos por en este caso voy a hablar en términos de rumbo a libertad si rumbo libertad fuese gobierno mañana y rumbo libertad decidiera preparar en los siguientes en los siguientes años fortificar, fortalecer eh, su estructura de fuerzas armadas y decide recuperar su territorio exequivo por la fuerza, se tomaría como una invasión. El mundo, el mundo se volcaría a perjudicar mediáticamente nuestra decisión patriótica de recuperar nuestro territorio que está en manos Está en manos de la comunidad internacional, la decisión. No, es la única manera de ejercer nuestro, nuestro rol de, de liderar lo, y, y de defender lo que es nuestro. Entonces, eso únicamente se puede hacer desde el poder. Y no hay ninguna situación como esta que se pueda resolver en estos tiempos a través de la ONU, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal. Señores, olvidémonos de eso. Entonces, en este caso hay que entender una realidad. No sabemos a ciencia cierta lo que hay detrás de todo esto. ¿okay? Entonces, cuando se habla de no bueno, nosotros en el comunicado de rumbo libertad no hablamos de invasión. ¿okay? Nosotros no hablamos de invasión. Nosotros hablamos de agresión bélica, de entrar al territorio, de matar personas y de pasarles tanques por encima de los carros y todo esto. Sí, eso lo hablamos. Pero hay que tener cuidado porque ¿qué ocurrió para que Putin entrara en ese territorio y tomara la decisión de bombardear bases militares y hacer todo lo que está haciendo? ¿Okay? Tiene que haber una, eh, básicamente un origen, ¿no? ¿Qué ocasionó? Entonces yo me atrevo a pensar que aquí hubo una movida, una, unos intereses, y lo ha hablado muchísima gente especialista en el tema, eh, que estas movidas militares hacia la frontera evidentemente provocaron una cantidad de cosas. Hay otros análisis ¿no? sobre el tema de creación de eh, material bélico nuclear, eh, material biológico dentro de Ucrania. Entonces hay otras cosas ahí. Que, que tenemos que investigar, tenemos que saber, porque si no, nos ponemos del lado un bando equivocado y yo no estoy para ponerme del lado de ninguno de esos dos bandos. Porque por un lado tenemos a los demócratas de Occidente dominando el escenario de, de someternos al progresismo, porque cuando hablamos de eso, lo dijimos prácticamente en el comunicado, Defender a Occidente, defender a Occidente no significa defender a Biden. ¿Okay? Entonces, si en este caso los que están conduciendo eh, el tema de, del tema occidental, bueno, y el tema occidental lo está llevando adelante. No están chantajeando con eso, como la MUC nos chantajea con la unidad. Lo está llevando adelante Biden y no sé qué, y pidiéndonos ponernos del lado de ellos en la opinión pública. Bueno, con este señor aquí no cuenten, no cuenten, porque realmente el daño que nos ha hecho esta gente al infiltrarnos todas las ideas que deterioran a Occidente realmente, eh, es una cosa terrible, esnable. Entonces no podemos en estas circunstancias eh, opinar de manera irresponsable, porque todavía ciencia cierta eh, no sabemos, no sabemos, Qué es lo que hay tras bambalinas, lo que hay tras eh, tras bastidores, porque eh, es un tema muy, muy denso, muy complicado. Entonces nosotros tenemos que pelear lo nuestro, Joana eh, y Álvaro. Nosotros tenemos que pelear lo nuestro porque eh, darle prioridad a otros asuntos cuando en esos lugares no ha habido prioridad sobre Venezuela es una cuestión irresponsable de nuestra parte defender al otro en vez de defender lo nuestro. Ahí tenemos el caso brasilero, por ejemplo. Brasil hoy está posicionado económicamente, es la moneda más fuerte de la región. En términos económicos es el cuarto país y está creciendo el cuarto país eh, en, en términos de prosperidad después de la pandemia. Y nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Todo el mundo copiando la guerra mediática de CNN español y de otros medios de comunicación, entre comillas, en el mundo, destruyendo a Bolsonaro. Todo el mundo diciendo que hace Bolsonaro en medio de la guerra con Putin, porque sacan unas fotos con Putin durante la guerra, como si Bolsonaro estuviera apoyando a Putin en la guerra. Entonces, eso no es verdad. Bolsonaro fue semanas antes a reunirse con Putin, ¿por qué? Porque tienen convenios, hay convenios. Entonces, eh, así como va a seguir existiendo el convenio con China, con Rusia y con otros países de la región. Con Venezuela y con otros países vecinos. Entonces, acaso Colombia ha roto relaciones con China y con Rusia. Acaso Brasil lo ha hecho, acaso otro país lo ha hecho. No, ¿por qué? Porque tienen convenios comer comerciales, militares, políticos. Entonces, aquí yo creo que hay que trascender también el tema ideológico, porque muchos de estos líderes son pragmáticos. Y lo que interesa aquí es el asunto interno, nacional, de cada uno de ellos. Entonces, son patriotas, ¿no? Son patriotas que defienden sus propios intereses. Entonces, en el caso de Bolsonaro, Bolsonaro está defendiendo la estabilidad de su país y la prosperidad como va en repunte. Más del 80% de las obras que dejó la izquierda por más de 20 años, en los últimos 20 años, perdón, inconclusas, las terminó Bolsonaro en, en apenas tres años. De eso nadie habla. Carreteras que atraviesan eh, la selva, eh, desviar grandes ríos para llevarle agua a aquellas comunidades que, Nunca habían tenido agua y tenían que esperar que les mandaran un tanque por, por la vía, de, por, por, por los ríos, que tenían que mandarle eh, por carreteras, por trochas, para poder llegar y llevarle un tanque, llevarle un cisterna para que esa gente pudiera tener agua. No, Bolsonaro ha desviado ríos para hacer eso. Entonces, eh, mucha gente sencillamente ha utilizado la narrativa de lo que está posicionando los medios de comunicación porque ven una oportunidad por retruque para destruir a Rumbo Libertad. Entonces, como Rumbo Libertad tiene una cercanía con Bolsonaro. Entonces, sencillamente, bueno, vamos a aprovechar esto que están publicando en contra de Bolsonaro para destruir a Rumbo Libertad. Mira, realmente, ni yo soy Bolsonaro, ni Bolsonaro es Rumbo Libertad. Nosotros tenemos nuestras posturas propias y ahí lo dejamos claro en el comunicado. Vamos a defender nuestra soberanía. ¿En qué yo veo beneficioso en muchos aspectos. Esto que está ocurriendo o lo que ocurrió de mantenerse al margen o no opinar o tal. Yo creo fundamentalmente en una cosa. El alimento de Rusia y el alimento de China principalmente viene del Brasil. ¿Okay? Eh, en el caso de la soya, el 80 y tanto por ciento. De producción de soya de los chinos se produce en Brasil. Si en China hubiese una guerra civil o perdón, si en China hubiese una, un déficit de alimentos, en China inmediatamente habría una guerra civil por falta de alimentos, por sustento, y eso es una cosa que no podría contener la fuerza armada China en contra. De, de la población con hambre en ese país, con tantos miles de millones de habitantes. Entonces eh, yo creo que al final lo que lo que tiene que haber aquí es un entendimiento del futuro y eso es lo que hemos tratado de hacer en Rumbo Libertad. En Rumbo Libertad entendimos que vamos a tener un futuro complicado, muy complicado, donde esa cuestión de eh, mucha gente nos acusa de puristas, no de puristas. No, que son puristas, no se juntan, no. Nosotros no nos juntamos con aquellos inmorales que viven allá y aquí, pero en una circunstancia, en una circunstancia de darle a nuestro país la libertad, no habría problema en una negociación con aquellos actores que no queremos que se metan en el conflicto. Eso hay una gran diferencia. En este momento... Lo que sea de combate, lo que sea de, de, de caernos a piña y pelear con quien tengamos que pelear. Eso no es mi problema. Pero en unas circunstancias como las que tenemos, donde tenemos muchos intereses de estos grupos dentro de Venezuela, y donde se vea perdido el poder por aquellos que lo controlan hoy, bueno, a estos sencillamente, a estos grandes poderes del mundo, no les va a costar nada sentarse con aquellos que tengan el poder después, porque a ellos lo que les interesa realmente es preservar sus intereses. Y nosotros tenemos que entender eso. Entonces, ahora nosotros vamos a negociar deudas. Nosotros vamos a negociar acuerdos que sean legales. Los ilegales, por supuesto que no. Ahora, eh, qué acuerdos son legales cuando nosotros decimos que Maduro llegó al poder por la vía ilegal. ¿Qué acuerdos son legales cuando decimos que la constitución de 1999, la, la bolivariana, nosotros decimos que es producto de un fraude y no es una constitución en Venezuela? Entonces, en ese sentido, ¿qué es legal en Venezuela y a partir de qué tiempo? Eso lo decimos nosotros. ¿okay? Eso lo tenemos que decidir nosotros. Para poderle explicar a esta comunidad internacional, usted hizo negocios turbios con una gente que llegó al poder por la vía irregular. Sencillamente, usted perdió su dinero. Usted no sabe con quién hizo negocio. Usted no hizo negocio con los venezolanos de bien. Entonces yo creo sí, pues, que esto es muy importante entenderlo. Sí, justamente. Miren, en ese sentido, primero quiero eh, comunicarles que David tuvo que retirarse porque tiene un compromiso de un personal muy, muy importante. Entonces, por favor, quiero que lo excusemos. Antes de darle la palabra al doctor Álvaro, le tengo una pregunta justamente a los dos, tanto a Eduardo como al doctor Álvaro, porque el doctor Álvaro es especialista en leyes internacionales, crímenes financieros y antilavado de dinero. Entonces, también que hago un paréntesis rápidamente aquí. Las personas que nos han pedido ser hablantes, tengan un poco de paciencia porque todavía seguimos en modo radio. No les puedo dar la palabra en estos momentos. Y esperemos que el tiempo nos dé en poderles dar eh, valga la redundancia la palabra. Pero mi pregunta, en ese sentido, justamente, Eduardo, para ustedes dos, para Eduardo y el doctor Álvaro, y es que uno, de todo lo que has mencionado, es demasiado cierto porque la censura hace todavía aún más complejo y difícil esta situación de saber realmente, realmente todo lo que está pasando. Porque si hay una de las cosas que uno empieza a, a dilucidar y analizar en todo este pensamiento crítico y en el discernimiento, uno de los más atacados está siendo el dólar el dólar, por más sanciones que se estén ejerciendo en contra de Rusia. Pero hay algo muy importante que tú mencionaste a lo cual yo quiero profundizar y es el hecho de que no se han roto los convenios comerciales, no solamente por Brasil ni por Colombia, ni con Rusia, ni con China, pero tampoco con Bielorrusia y con Ucrania. Porque les comento justamente que el hecho de los fertilizantes, para este lado del mundo que nos encontramos, tanto Eduardo como yo, en Colombia, eh, y tiene que ver mucho con el tema venezolano, ¿por qué los alimentos empiezan a subir un incremento muy fuerte? Porque resulta que los fertilizantes, que eran eh, mucho más económicos, pero es que muchísimo más económicos para el agrocolombiano. Pero vienen de Rusia. es ya veréis es que venía, los fertilizantes, eh, este, Eduardo, estaban desde Monómeros, la empresa Monómeros, que lastimosamente le dio el poder el presidente Duque a Guaidó, entregándole Monómeros para que la desfalcaran y para que la pusieran en números rojos. Por eso se termina Colombia, obviamente, como bien lo menciona haciendo unas exportaciones sumamente caras, tratando de subsidiar todas esas exportaciones de Ucrania, de Bielorrusia y de la propia Rusia, de los propios fertilizantes, por ese desastre que hubo en Monómeros. Eso es lo que les quiero preguntar porque a muchas personas se les está olvidando eso y hay algo que lo tengo que decir con toda responsabilidad. Porque si hay algo que a mí me gustó un Twitter de la señora Ana Mercedes, que la verdad no importa a quien la diga. Y yo tengo que darle el único, el único beneficio de esa verdad, que la única persona que ha denunciado ese hecho de monómeros aquí en Colombia es Petro. Tristemente Petro es el único que en un debate la semana pasada mencionó el tema de monómeros y nadie dijo nada se los pregunta a ustedes qué compleja esta situación porque nadie jura que precisamente todos estos factores terminan confluyéndose y uniéndose unos con otros para que de verdad obviamente vamos a tener consecuencias muy muy drásticas hasta la cuestión alimenticia mira joana tú, tú acabas de decir algo que me, que me hizo recordar algo no eh sobre el tema de la verdad, ¿no? la verdad que no importa de quién la diga, pero lamentablemente eh, el mensajero muchas veces importa, porque en este caso me ocurrió algo en 2019, eh, cuando el tema de la ayuda humanitaria, yo me fui hasta la frontera a ver la situación y muchos de 20 de Venezuela que me encontré en el aeropuerto, cuando yo llegué al aeropuerto de, de, de Cúcuta, eh, muchos me preguntaron, ¿y eso qué, es qué haces tú aquí? Si tú no crees en Guaidó, yo le digo yo no vine por Guaidó, yo vine a rescatar a unos compañeros y a hablar con ellos porque es un riesgo de que estén aquí para exponerse por algo que no vale la pena. Cuando realmente lo que va a pasar es que va a haber heridos, muertos y los que están dirigiendo esto se montan en un avión, se montan en un carro y se van, se largan y aquí no ha pasado nada más que un show. Ah, pero tú crees que va a pasar algo? Y les respondí, no va a pasar nada, pero el cuento es el siguiente. Me duré en, en Cúcuta varios días, ¿ok? Y en esos días se me acerca una chica y otra persona de Voluntad Popular. Me dice, oye Eduardo, tú, tú de verdad estás enfocado en, en que la verdad salga y, y yo sé que tú lo haces de corazón y tal, ¿no? Y me dice, te voy a contarte algo. Mira, se están robando la plata de la ayuda humanitaria y se están robando los alimentos. Inclusive nos están poniendo a preparar unas bolsas. Eh, donde estamos unas bolsas impresas, ¿no? Una bolsa de tela impresa que tenía un logo, una cosa, que, que, que además eh, iban a tener productos de primera necesidad, tanto personales como de aseo personal, como de algunos alimentos. Y estos productos, esta, esta bolsa, se iba a vender en 8 dólares. ¿Okay? Y yo digo, pero ya va, ¿cómo es esto? Sí, Eduardo están cometiendo corrupción, se han perdido, se ha perdido la plata. Hay una fundación que, que dirige Eduardo Espinel, conjuntamente con Gaby Arellano y me echan todo el cuento de lo que está pasando con la desviación de fondos de los locales de donde se supuestamente se iba a trabajar el tema del paso de los venezolanos para darles alimentos y tal. ¿no? Y esto fracasó porque la comunidad internacional estaba dando dinero y ellos desviaban el dinero y se compraron hasta apartamentos aquí en Bogotá y allá en Cúcuta y colocaron negocios para hacer más plata, negocios personales. No Hay esta persona que tiene que llegó teniendo una cachapera. Ahora tiene tres, cuatro cachaperas y tiene una venta de hamburguesa y así. Y, y lo que no sabe mucha gente es que utilizaron, por ejemplo, la carne, eso de los víveres eh, para estos negocios privados. Desviaban la carne, el queso, el pollo. Eh, del cochino lo desviaban para las cachaperas y para los negocios de ellos. Entonces, cuando yo vi esto, me devuelvo en autobús a, a Bogotá y cuando llego, mi preocupación era oye, pero esto es una vaina demasiado baja porque en medio de la circunstancia, una cantidad de gente que está muriendo de hambre y tal, estos tipos están jodiendo. Entonces, Johanna decía algo que la verdad no importa quién la diga. Y en ese momento yo dije, si yo digo esto, nadie me va a creer. Fíjate, Johanna, lo que yo pensé cuando era el peor momento nuestro, porque el que se metiera con Guaidó era fusilado, ¿no? Y, y hablar de, de, de temas de corrupción, hablar, eso era un tabú. Entonces yo me fui con, con varios amigos que tengo aquí en Colombia, me metí en Cancillería, comenzamos a ir a tocar puertas. Y nos decían si sí, hay un caso de corrupción por aquí, mira, hay una denuncia a tal funcionario del gobierno de Guaidó que se robó tantos millones, hay tantos eh, desviados, de, hay una, una denuncia por el tema de alimentos, hay esto, hay estafas por parte de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Hay una cantidad de gente aquí que está metida en un lío, pero el gobierno, el gobierno colombiano nos ha pedido engavetar eso porque si eso sale a la luz pública, vamos a tener un problema dañando la imagen de Guaidó. Entonces la justicia pasa a un segundo plano. ¿okay? ¿Por qué? Por conveniencias. Entonces, como yo no podía decir esto, yo me busqué a un joven que en ese momento no era conocido y tal, y era periodista. Y yo le dije, mira, está pasando esto. Tengo esta información, tengo estos testigos, tengo esta gente. Si tú quieres sacar esa información o si quieres investiga más y yo te pongo los testigos, yo te busco la gente. Y se hizo todo un trabajo para denunciarlo del cucutazo. Entonces, claro, mucha de esa gente ahorita ni se acuerda de dónde consiguió la información. Ahorita ni se acuerdan cómo llegaron a tener los seguidores y la atención para tener eso. Ni, se, ni, si, ni siquiera se acuerdan, que es lo más sorprendente del asunto, ¿no? Pero eso no es lo importante aquí. Lo importante es que salió la gente le cayó a palo a eso, porque la gente en su en su nublada, no en su mente nublada llegó y defendió más la imagen de un tipo que vino a estafar que la, la verdad. Entonces yo creo aquí fundamentalmente que que la oportunidad que se nos está abriendo en este sentido, donde hay más gente consciente, donde hay más gente despertando, entendiendo el problema, nos da la oportunidad no es subir un escalón, sino es subir cinco de un solo golpe. Entonces, Cada vez que nos atacan, cada vez que hay un atropello a la moral, cada vez que hay una insinuación para perjudicar nuestra reputación, cada vez que hay eh, un invento, o lo que sea, va a haber una reacción aún mayor de las personas apoyando nuestra postura. Porque la gente dice esto que están diciendo es mentira y es solamente para tapar la verdad o para distraer la verdad? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que tener esa fortaleza moral porque ataques se vienen. Inventos, cuentos, novelas, show se vienen. Entonces, eso no es preocupación para nosotros porque estamos curados. Como decimos, tenemos ya el cuero ya curado. Entonces No hay problema que vengan a decir lo que sea. Entonces, eh, eh, en esta semana se han inventado de todo y lo dije al principio. Inclusive me pusieron de, hasta de novio, hasta de novio de Bolsonaro me pusieron. No tengo problema en que me, me hagan ese tipo de cosas porque se viene. Yo estoy seguro. Yo estaba seguro de que esto se venía. Entonces, eh, lo, lo bajo de esto, lo perverso de esto se paga caro. Y estas personas que se ponen en, esta, en estos temas, en esta en esta temática, en este objetivo de que bueno, no tengo nada que hablar de evitar de corrupción, no tengo nada que decir de que de que tiene problemas con algún vicio. Bueno, no fuma, no fuma, eh, no, no, no, no tiene ninguna. ¿Cómo se llama? No tiene ninguna entrada en la justicia. Nada. Bueno, hay que inventar alguna vaina. Entonces, bueno, como se la pasa con Bolsonaro. Bueno, ya es novio de Bolsonaro, entonces Ahí tú dices mira, hay que ser tan tan bajos para caer en una situación como esta y que además las personas que lo digan son aquellas personas que pareciera que estuvieran proyectando. Entonces, eh, sencillamente creo que hay una oportunidad de oro. No hay que perder el tiempo en, en caer tanto en el tema de la retórica con esta gente. Hay que exponerlo. sí. Hay que exponerlos y dejarlos ahí, que sea la gente que los, que los destroce, que los señale, que los acuse, que, que se dé cuenta que esta gente que está eh, tratando de perjudicar la moral y la, y la reputación de aquellos que sencillamente tenemos como propósito lograr la libertad de Venezuela, son las personas que tienen que ser defendidas y no aquellos deleznables inmorales que se han propuesto bajo un discurso barato destruir nuestra nuestra confianza en la gente, ¿vale? Absolutamente, Eduardo. Lo que pasa es que antes de escuchar al doctor Álvaro que también me responda esto que les planteé, el hecho de que yo nombre a ese personaje porque obviamente ustedes no saben lo que me cuesta a mí nombrar ese personaje, no no hubiese querido nombrarlo jamás. Pero es que tienes absolutamente toda la razón porque hace parte justamente del juego geopolítico y más aún en estos momentos donde ya pasaron las elecciones Senado y Cámara aquí en Colombia y ya en mayo son las elecciones presidenciales, pero duele, duele. Yo podré tener la nacionalidad colombiana también, pero como venezolana, que es mi primera patria, a mí me duele que precisamente los ahora candidatos justamente guarden ese silencio sepulcral con el tema de monómeros, con el tema de Guaidó y con el tema que nos repercute justamente a todos los venezolanos. Entonces, ¿lo quiero escuchar, doctor Álvaro? Bueno, entre los dos tocaron como 17 temas eh, seguidos dentro de cada una de sus intervenciones. Vamos a ver, yo, yo, yo creo que voy a tratar de reducirme a, a la pregunta original, a la de por qué suben y por qué bajan los precios de los productos como origen de la guerra y, y, y entonces estábamos hablando sobre qué, qué es lo que producía Rusia y lo que producía Ucrania y, y Rusia produce básicamente petróleo, es, es el tercero muy cerca del segundo y del primero productor de petróleo del mundo eh, es un gran productor de derivados de petróleo y produce oro y minería y esas cosas ¿no? Por supuesto, el petróleo que ellos producen se lo consumen en gran medida, pero además de eso exportan una buena cantidad, una buena cantidad que los Estados Unidos también tienen que importar. Los Estados Unidos son unos consumidores este, inmensos de, de petróleo y aun cuando son el primer productor de petróleo del mundo, eh, no producen sino aproximadamente el 50, el 55% del petróleo que consumen diariamente, es decir, aquí se producen entre 10 y 10 millones y medio de barriles y se consumen 21, entonces eh, el, el, lo, la otra parte hay que importarla. ¿Qué sucede qué, hay que importar, eh, ¿Qué sucede con ese petróleo que se importa? Bueno, mucho de él viene de allá, de aquella zona, que cuando hay guerra, entonces se complica, se suben los precios y entonces aquí sube todo por consecuencia en esta parte de Occidente. Lo mismo estamos estamos viendo ahora con el trigo, la soya, la cebada, el maíz, que son las principales producciones de Rusia en, en materia de, de agricultura. Y Ucrania también produce maíz y trigo. Entonces todos esos derivados del maíz y del trigo que son los principales productores del mundo le, le, eh, eh, ahora se ven afectados con, eh, eh, con esta movilización rusa dentro de Ucrania. Por cierto... Ese fue el término que utilizó Rumbo Libertad este, en, en, en su ¿cómo se llama? En, en el, este en comunicado. El sí, era movilización bélica rusa en Ucrania, cosa que me pareció muy táctica y además eh, describe perfectamente la, la, la situación sin necesidad de asumir posiciones, que es lo que precisamente hemos hecho en los repúblicos a lo, a lo largo de este enfrentamiento ¿no? que tienen ahora entre rusos y, y, y ucranianos. Yo al final de esto lo que, lo que siento que, que se impone es la, la palabra pragmatismo, que ya la, la utilizó Eduardo hace, hace unos minutos, y es porque el, el pragmatismo debería ser una de las virtudes de todos los presidentes, para no involucrar emociones e ideologías en materia de economía, porque cuando, cuando vemos a Rusia involucrada con Venezuela en negocios, yo dudo mucho que haya alguna afinidad ideológica entre un tipo como Putin, que puede tener muchos detractores y puede, puede ser criticado desde, desde varios flancos, este, no tendría jamás una conversación fluida con un tipo como Maduro. Yo creo que Maduro no tiene las credenciales, para, para poder sentarse en un mismo escritorio con, con, con Putin. Yo, yo no sé si ellos habrán hablado alguna vez, pero yo como Putin le enviaría un, un funcionario de tercero o de cuarta para ver si es posible conversar con un tipo como ese. Pero de todas maneras, como no creo que haya afinidad ideológica, lo que utiliza Putin de una manera impecable es su pragmatismo. Putin tiene que responder por 170, creo que son más o menos la población rusa, tiene que responder por 170 millones de habitantes. A él no le importa si tiene que ir a Venezuela y negociar la exploración, la perforación, la explotación de recursos naturales no renovables, si necesita negociar el uranio para poder este, enriquecerlo en Rusia. A él no le importa. Pero si además de eso tenemos que... Eh, lo voy a negociar con alguien que es el patrio de Estados Unidos y le puedo... Este, hacer pasar un más rato a los Estados Unidos pues mejor aún, entonces Maduro se está prestando para esa situación, yo dudo mucho, dudo mucho que en cualquier situación bélica, en cualquier situación de apremio en la que se encuentre Nicolás Maduro involucrando a Venezuela Rusia vaya a meter sus manos está muy lejos, está muy lejos de, de su alcance desde el punto de vista geopolítico eh, eh, pudiera ser conveniente porque tiene a Estados Unidos cerca, pero eh, de ninguna manera pudiera haber un respaldo militar efectivo desde de tal distancia para llegar a Venezuela. Así que, más bien Venezuela pudiera ser en alguna oportunidad una ficha de canje entre el que, el que sea titular de los Estados Unidos y, y, y Rusia, porque es algo así como decirle, en palabras muy llanas, mira, quédate tú con Ucrania, que yo no me meto, pero déjame Venezuela tranquila. Este, yo, yo creo que por ahí debería venir más o menos la negociación que, está, que estaría haciendo este, Biden con, con Maduro, por allá, que, que se me parecen a la película del Tom Van un idiota, más, un, más idiota todavía. Pero los, entre los dos conversando, yo creo que pudieran, pudieran llegar a esa situación. A Maduro le conviene mucho más la alianza con Estados Unidos que con Rusia, por esta parte. Entonces, este, pragmatismo me parece a mí que es la palabra que priva dentro de todo esto. No se puede involucrar la ideología en la economía porque pasan los desastres que están sucediendo ahora a lo largo del mundo. Por cierto, hablando de economía y hablando de una de las personas que ha financiado la Open Society, George Soros, estuve leyendo las noticias y parece que Rusia acaba de decretar, la, de ordenar la detención o la búsqueda de George Soros y algunos miembros de la Open Society. Me parece maravilloso ese ataque a la Open Society, me parece excelente porque es un golpe fuerte a el globalismo que se trata de imponer en el mundo. Y yo creo que con esto, con esto cierro yo porque me voy a enfrentar demasiado. Gracias. Yo... gracias, doctor. No sé si Eduardo quiere agregar algo más porque vi que me habías levantado la manito. No, no, no, fue de apoyo total a lo que está diciendo Álvaro. Ay, 30, más 30, más 30, más gracias, más. Eduardo. Sí. Mire, antes de decirle a las personas que... Eh, le vamos a permitir ser hablante, yo les voy a, le tengo un planteamiento a Eduardo que es más una opinión para saber qué opina antes de darle la palabra a los hablantes que van a ser muy pocos porque les repito, estábamos a modo radio nuestros espacios duran hora y media y este, tenemos que ser muy concretos pero voy al punto Eduardo, sabes que el doctor Álvaro justamente publicaba un tweet antes de nosotros abrir el espacio el día de hoy con, con ustedes con Rumbo Libertad, y que decía lo siguiente, nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas pueda cambiar el mundo. De hecho, es lo único que ha logrado, que lo ha logrado. Margaret Mayden. Y mi comentario es, eh, Eduardo, porque... Cuando yo le pongo a mi programa que está en Repúblicos TV, cuando le pusimos el mismo título a estos espacios de Repúblicos en Twitter Space, yo soy políticamente incorrecta. Entonces me perdonan un poco la, la manera de decir lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Y es que nosotros en Repúblicos, Eduardo, te lo comenté justamente personalmente ayer cuando nos conocimos, conjuntamente con mi gran y estimado David Molina, y es que si hay algo que nos caracteriza a nosotros los repúblicos, es que a las cabezas que tenemos grandes representantes como el doctor Alberto Franceschi, como el doctor Humberto González, algo que tienen en premisa ellos y nosotros también, es que en repúblicos no existe el sueño húmedo para poner un ejemplo que tiene Leopoldo López en poder ponerse la banda presidencial de Venezuela porque siempre hemos dicho, siempre lo ha comunicado infinidad de veces el doctor Alberto Franceschi que bien sea un hombre una mujer que represente tenga el respaldo de todos los ciudadanos que comulgue con nuestras ideas y principios de libertad de justicia, de ley, de orden, de ser provida, obviamente va a tener el respaldo de los republicos. Si hoy o mañana, cuando tú mencionabas, si, nosotros, si Rumbo a Libertad es gobierno, nosotros lo apoyaríamos. Si Marcelo Crovato es gobierno, nosotros lo apoyaríamos. Si Y o Z, como se llame, Pepito de los Palotes, tiene el respaldo de la ciudadanía y comulga con todo esto, va a tener nuestro respaldo porque la única premisa que le importa y que es prioridad para los repúblicos se llama exclusivamente Venezuela y su libertad. ¿Qué opinas? Bueno, fíjate una cosa, ¿no? Nosotros tenemos en ese sentido una, una claridad sobre el hecho y es que hay que estar con quien libera a Venezuela ¿no? eh, y eso pasa por una irrupción y pasa principalmente por una acción. La libertad no se decreta sencillamente en palabras, por eso es que yo he puesto el ejemplo de eh, una manga de coleo. Si todos estamos diciendo que queremos la libertad, y en este caso, el ejemplo de la manga de coleos, estamos sobre el caballo, y el toro es esa libertad, o el, el régimen, perdón, el régimen es el toro. Bueno, demostremos que queremos tumbar al toro, ¿no? Entonces, el que tumbe al toro, evidentemente, va a tener el apoyo de la mayoría de los venezolanos, porque la cosa funciona así. Entonces, va a haber un gobierno que no va a ser electo, y en términos técnicos se le llama gobierno por aclamación. ¿Qué es un gobierno por aclamación? Es aquello que deriva de la resolución de un problema que tiene la gente. Entonces, la gente tiene eh, una queja, tiene una necesidad de ser libres, de vivir tranquilamente, de vivir en paz, de, de vivir en armonía, de reencontrarse, de que la familia vuelva al territorio venezolano y se rehaga el primer núcleo social. ¿no? Entonces... Yo creo que quien resuelve ese problema va a contar con el apoyo de todos nosotros. Entonces eh, hay que trabajar muchísimo, hay que hacer un gran esfuerzo. Eh, la irrupción no es fácil, no la puedes decretar y sencillamente eh, va a pasar por la osadía de aquellos que poda, puedan o podamos tomar las armas y colocar una bota dentro del territorio pero no como un ensayo, porque lo que no se puede hacer acá es un ensayo que tú puedas tener 50, 200, 300 personas y tú digas, bueno, voy a usar de meterme allá para montar un show eh, con una cuestión ahí y digo que soy el líder. No, porque eso no va a funcionar. En cuestión de minutos estás aniquilado y pasas a ser el otro Oscar Pérez del momento, no? Entonces eh, o el siguiente Caguaripano preso Entonces yo creo que al final lo que debemos hacer eh, es un ejercicio de conciencia muy grande, muy grande, de seleccionar con pinzas a aquellas personas que puedan integrar realmente una transición. Porque una cosa que no puede ocurrir es que tú liberes al país y tú no estés preparado para gobernar. Si tú liberas al país y no tienes un plan de gobierno, no tienes las primeras 24 horas, las primeras 72 horas, las primeras dos semanas, los primeros 90 días planeados, tú te vienes abajo completamente. Si tú no tienes un fondo también para sostener tu articulación militar y vas a contar con los recursos que te vas a encontrar del Estado para sostener tu transición, tú estás condenado al fracaso. Tiene que haber eh, una manutención de eso, un seguimiento de eso, porque no puedes depender de lo que va a haber en el terreno. Entonces yo creo que, que es fundamental entender todas las aristas, todos los problemas que tenemos, toda la adversidad que tenemos al frente y no estarnos viendo el ombligo, viendo hasta donde nos llega la nariz, pensando, bueno, es que yo soy el tipo porque yo tengo la claridad o porque sencillamente yo hablo bien y no sé qué. No, estamos pelando bola. O sea, aquí básicamente quien va a contar con ese apoyo, lo dije bien en términos técnicos, el tema de aclamación, un gobierno por aclamación, va a ser quien resuelva el conflicto. Poder explicar a la gente que va a tener un gobierno de fuerza, un gobierno instaurado por la fuerza, que no va a durar menos de tres años. No puede durar menos de tres años un gobierno en Venezuela después de instaurar eh, la libertad en Venezuela para, y, y sacar el régimen del poder porque hay que poner orden en el territorio, porque hay que, hay que sacar la infiltración que hay en las Fuerzas Armadas, hay que depurar toda la estructura, hay que minimizar el Estado, hay que salir de ese poco de empleados públicos que no sirve para nada. Entonces yo creo que hay que hacer un gran trabajo y creer que Rumbo Libertad, en el supuesto caso que sea Rumbo Libertad que pueda dirigir eso o hacerlo, lograrlo, que Rumbo Libertad lo va a hacer todo, no es imposible, o que repúblicos lo logre y va a hacer todo. No, imposible. Entonces, yo creo que desde ya tiene que haber un ejercicio donde nos conozcamos, donde nos reconozcamos, sepamos que somos pares, que nos podamos entender y saber en dónde está nuestro rol. ¿Okay? Porque si yo, por ejemplo, eh, no estoy eh, en el tema económico, ¿qué voy a hacer yo en el tema económico? Si mi área no es el tema económico, si mi, si mi cuestión es informar, ser didáctico a la hora de explicar un tema a los venezolanos, bueno, esa es mi área, yo me encargo de eso. ¿okay? Si la otra persona maneja armas, sabe eh, adiestrar personas en el tema armamentístico, sabe formar cuadros militares, bueno, esa persona es de esa área. Entonces, no revolver la chicha con la limonada, porque al final vamos a tener un gran problema de la gente que se cree todera, que quiere hacerlo todo, absolutamente todo. Entonces, yo creo que hay grandes talentos, hay grandes personalidades que hay que irlas ubicando, posicionando en los diferentes aspectos y que la gente las conozca. Nosotros no tenemos ningún problema en eso y, y, y vengo pensando hace varios días en, en dedicarme a abrir un canal, dedicarme a hablar de estos temas y semanalmente invitar a una persona o dos, tres personas en la semana donde podamos eh, proyectar, donde podamos darle alcance a aquellas personas que no son conocidas y que son importantes para la liberación de Venezuela. Eso, eso es clave, ¿no? Entonces, este, esto, este ejercicio que estamos haciendo eh, es muy, muy bueno, como decimos nosotros, es muy chévere, porque le permite al ciudadano venezolano común y corriente que está entendiendo el problema Saber que no solamente existe la mud y que no depende de unos políticos, entre comillas, que se la saben todas y que son los que tienen que direccionar la política venezolana porque son los únicos. No, yo creo realmente que hay un talento humano gigante en Venezuela y que no está en los partidos políticos. ¿Por qué aferrarnos en hurgar? ¿Por qué aferrarnos en buscar a esos individuos? Dentro de los partidos políticos, no están en los partidos, no están en los partidos, porque el que ya entendió el problema hace rato ya no está en los partidos. El que hoy siga en un partido y usted se siga enfocando en tenerlo como una persona fiable, el que está mal es usted. Por seguir creyendo que una persona de ahí tiene la capacidad de guiarnos hacia la libertad. No, y nosotros creemos que no podemos delegar la antorcha de la libertad en los inútiles. Así de sencillo. No tengo más nada que agregar. Mire, vamos a abrir rápidamente eh, los micrófonos. Eh, les agradezco, de verdad les pido, porque ya estamos casi que culminando, les pido por favor que sean breves, máximo, máximo tres minutos, si es posible menos. Entonces, eh, tenemos de primero al señor Manny, luego prepárese la señora Lila. Buenas tardes, muchos saludos a todos, muy de acuerdo con las cosas que ha dicho los y Álvaro y el señor Eduardo y tú, Joana. A, a mí no me sorprendería que Estados Unidos y Maduro y Putin ya ellos estén negociando por debajo de cuerda, lo que pasa es que ellos no, no, no le van a notificar al público hasta que tengan un acuerdo ya formado. Recordémonos que a través de la historia las grandes potencias se han dividido históricamente el globo terráqueo entre sí. De manera que no me sorprendería, y recuerden que el presidente Reagan hizo algo parecido con Irán para gestionar la liberación de los, de los secuestrados allá en aquellos años. Uh, a mí me parece, Eduardo, que sería muy beneficioso, y esto se lo he compartido a diferentes organizaciones, que ustedes publiquen en el sitio de Internet de Rumbo Libertad y cada, y cada organización eh, respectivamente que publiquen por escrito formalmente cuál es la visión que tienen para el Estado, cuál es la misión para el Estado y cuáles son los objetivos y que sometan eso inclusive en, en, a través de spaces al escrutinio, al escrutinio y opinión pública de manera de eh, motivar y de manera de abrir toda esta discusión, eh, si diferentes organizaciones como el como MS-21, repúblicos, etcétera, rebelión, lo, lo hacen, entonces el punto, los puntos de convergencia van a salir mucho más rápido, los ciudadanos tienen la oportunidad de evaluar, pueden haber diferentes eh, diferencias de metodología, pero es muy importante de que la gente vea que hay una unificación en la visión, en la misión y en los objetivos. Y recuerden que de ahí es que sale cuál es la especificación para educación, para, o sea, la política monetaria, de relaciones exteriores, etcétera ¿Qué opinas? ¿Cuándo podrían ustedes tener eso publicado? Gracias. Gracias, Mani. Excelente, porque estamos trabajando duro en, en diferentes aspectos. no Nosotros hicimos hace, creo que fue, fue, fue en el año 2017 donde presentamos el, la visión de Rumbo Libertad, el proyecto de liberación y el proyecto de transición, estaban publicados en la página web y eh, se narraban 14 aspectos eh, de la transformación del Estado y qué debíamos hacer con ese gobierno de transición, inclusive cómo debería ser la liberación en algunos aspectos. ¿no? Y producto de tener eso publicado ahí, eh, Brasil inclusive, Brasil fue el primer, el primer país que habló de esto en el Congreso, Bolsonaro, agarró el, el, el plan de Rumbo Libertad y en 2018 habló en el Congreso, fíjense, 2018 no aparecía Guaidó en el plano político, no aparecía por ningún lado. Y se dijo claramente en Brasil palabras textuales de Bolsonaro. Hay que dejar de reconocer a Maduro como presidente de Venezuela. Hay que hacer que ocurra un gobierno de transición por la fuerza y que se instaure un gobierno de transición por un tiempo prudencial. Esto lo dijo Bolsonaro en el Congreso en 2018 y al final cierra diciendo quienes tienen un plan con pelos y señales al respecto es el movimiento venezolano rumbo a libertad. Estaba publicado y en este sentido nosotros nos dimos la tarea de viajar a Estados Unidos, de viajar a Europa. Fuimos a varios países. Tuvimos inclusive formación en, en República Checa. Eh, hicimos una gran cantidad de cosas en función de una transición efectiva, sin la nomenclatura, como se nos dijo bien claro. Si ustedes van a hacer un gobierno de transición, no cuesta la nomenclatura porque va a fracasar. Eh, y ahí nosotros hicimos ese ejercicio. Pero cuando la MUT determinó que esto estaba teniendo éxito, a pesar de que no había logrado rumbo libertad consolidarse como movimiento o como figuras, el plan estaba ya ahí, ¿okay? el plan estaba ahí diseñado, que era lo que había que hacer. ¿Qué hizo la MUD en 2019 al ir a Brasil? Sencillamente comprobar que íbamos hacia adelante con esto, que se iba a demorar porque estábamos buscando otros aliados que hacían falta para que esto se hiciera realidad. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, nosotros tenemos más capacidad porque estamos dentro del país y porque podemos imponerlo. ¿Qué hizo la MUD sencillamente? copiar el plan, pero no en su totalidad, sino la portada, para que lo vean en términos gráficos, ¿no? Gobierno de transición. ¿Qué decía el plan de Rumbo Libertad? Decía, número uno, liberación, número dos, transición, y número tres, consolidación. Ese era el mantra de Rumbo Libertad y ese era el propósito, ¿ok? Ahí viene Guaidó a sencillamente sustituir términos, ¿no? Entonces... Yo creo que eh, hay que ser muy cuidadosos. Estamos trabajando, Mani, en el tema de una constitución, en un proyecto para constitución. Estamos trabajando en todas las áreas de lo que nosotros tenemos que hacer primeramente en Venezuela, pero tenemos que tener mucho cuidado en contarlo todo ¿okay? eh, hay que dibujar unas líneas estratégicas de tal manera. Que, como tú dices, la gente pueda ver. Bueno, este es el pensamiento de manera genérica de rumbo libertad. Y aquí yo me anoto. O somos iguales, somos pares y también vamos a defender eso y vamos a montar eso. Entonces hoy es 16 de marzo. no Un día como hoy fue asesinado Reño Tolino. Y yo creo muy importante que nosotros aprendamos de una experiencia eh, genuina de cómo se logra revertir la involución generada. Y la involución generada es provocada por la prudencia de unos hombres que hacen hasta lo imposible para evitar que la excelencia llegue al poder. Entonces, como esos hombres se han propuesto evitar que la excelencia, evitar que la prosperidad, evitar que lo que tiene que ver con la libertad, que la gente sea dueño de lo suyo, de lo que trabajó y esa gente pueda autosustentarse, y llevar a cabo su vida de manera normal. Esa prudencia de esos hombres es la que hace que nosotros hoy nos estemos articulando y hoy haya una cantidad de esa persona, de esas de, de personas diciendo oye, es verdad, yo tengo una conciencia propia, yo, yo soy un individuo, yo, yo puedo, yo puedo decidir lo que yo quiero para mi vida, para mi familia. Entonces, en función de eso estamos generando una, un trabajo increíble que ya había iniciado Renio Tolina en el pasado y otras personalidades importantes en Venezuela. Y yo creo fundamental que el ejercicio que estamos haciendo ahora es mucho más ágil y es mucho más genuino. ¿Por qué? Porque ya no es un reño ya no es un rengel, ya no es. Eh, bueno, eh, te, puedo, te podemos nombrar un poco de gente, no? este eh, Por ejemplo, eh, el periodista Oscar Llanes, hay una cantidad de personalidades que por años estuvieron hablando de una cantidad de cosas que la gente no entendía porque los prudentes, lo que más le importa a los prudentes es la ignorancia. Mantener a la ciudadanía alejada del conocimiento. Entonces, como nosotros estamos dando conocimiento, le estamos dando poder a la gente, le estamos diciendo, epa, usted es importante y usted tiene que entender esto, y usted y usted importa para la nación, para la patria, su formación, porque si no vamos a seguir siendo el país, el patio trasero de aquellas potencias del mundo. Independientemente de cuál sea la potencia. Entonces yo creo fundamental acá que hoy no no sea un referente, sino que los que la mayor cantidad de ciudadanos se conviertan en el, en el referente del que tienen más cerca. Si usted tiene 100 seguidores, bueno, usted es el referente de sus 100 seguidores. Si de esos 100 seguidores le copian 10, le copian 20 o le creen 20, 10, bueno, usted es el referente de esos 10 y esos 20. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque vamos a lograr sustituir la estructura de poder que existe en Venezuela. Porque mañana vamos a necesitar que todos los que estamos aquí, que entiendan el problema, bueno, mañana sean los concejales, los alcaldes, los gobernadores, el presidente y toda la estructura de poder, empleados públicos, militares y una cantidad de cosas que hay que sustituir. Entonces, no subestimemos el conocimiento y la importancia que tenemos cada uno de nosotros y nuestro rol en esta tarea. Eso es sumamente importante. Y, y, y te, te doy gracias por, por, la, por la pregunta y por lo que dijiste, porque realmente... En Rumbo Libertad tenemos una postura muy dura que pocos entienden a la hora de escribirla. Porque la ven como atorrante, la ven como, eh, como gritona, como ofensiva, ¿no? O como egocéntrica. No, para nada. Nosotros a la hora de hablar explicamos que al final entendemos que podemos tener unas fortalezas en un lado y unas debilidades en otro. Y que podemos compensarlas con otras cosas y que podemos compensarlas con otras personalidades y esa tarea estamos haciendo, si, si por ejemplo rumbo a libertad, fuese todo eso que yo dije anteriormente, que la gente se inventa o, o, se, o, o hace creerle a los demás, bueno yo no me hubiese reunido ayer con Joana yo no conversara con Alberto Franceschi, no me texteara con él, entonces y así como eso, no me hablara con Noel Leal y, y existe porque al final, ¿por qué yo me hablo con Noel? Bueno, porque yo conozco a Noel del año 2007-2008. Y Noel es una persona que nunca ha variado la postura. Y fue una de las personas, además, que en ese proceso mío de la juventud de 17, 18, 20 años, me ayudó a entender un poquito más el asunto que ya entendía. Y me, me, me, alejé, me fui alejando progresivamente y radicalizando aún más con esta postura. Y así como él, Vasco da Costa y una cantidad de personalidades importantes. ¿Okay? Así como conocí a Caguaripano y otra gente importante que también lograron algo en mi entender. Porque al final nosotros no, no, no nacimos aprendidos. Aprendemos de los, de los golpes que nos da la vida, de las decepciones, de la frustración. Entonces yo creo fundamental eso. Creo que somos realmente importantes los que entendemos el problema. Ahora, no nos podemos poner en riesgo con cualquiera. Si a mí me dicen María Corina, oye, quiero trabajar contigo, no sé qué, y quiero no sé qué, quiero dirigir la posición. No, venga acá, póngase atrás. Y lo dije el año pasado cuando me hacían las preguntas. Porque si la señora despierta, entiende y se aleja de la MUC y no sé qué, porque no hay un problema personal. Y yo lo he dicho innumerables veces. Si la señora supuestamente entiende el problema o lo entendió y no sigue viendo la cara de idiota a los venezolanos diciendo mentiras, bueno, venga acá, ok, pero póngase allá atrás, usted no va a dirigir esto. Porque usted no va a poner en riesgo para que mañana, cuando estemos a punto de lograr la cuestión, usted diga hay que llamar a Julio Borges para ver qué piensa. Y hay que comunicarnos con Leopoldo. Y hay que hablar con Ledesma. No, señora, salga de aquí. Nosotros no tenemos nada que hablar con ellos. Así es sencillo. Ahí sí somos atorrantes. Ahí somos intransigentes. Porque no podemos condenar nuevamente nuestra libertad y básicamente... Eh, eh, eh, vivir otra experiencia de frustración, de derrota. Lo que no aceptan más los venezolanos es una derrota más. Y nosotros no podemos ir a un ensayo a decir, bueno, vamos a intentar esto, somos 50 personas, vamos a ver qué pasa. No, eso no puede ocurrir. Bueno, agradezco a Joana y a Álvaro eh, por la invitación, agradezco a todo el equipo de Repúblicos eh, por esta oportunidad, eh, poder expresar nuestras ideas, poder expresar todos nuestros sentimientos, nuestro propósito, y, y que esto pueda llegar a la mayor cantidad de personas, esto es muy importante. Y nada, lo importante acá también, valga la redundancia, es continuar con, con la labor, no desistir, seguir insistiendo en las puertas, seguir abriendo nuevas puertas eh, seguir eh, buscando nuevos aliados y consolidando esa, esa unificación de propósito. ¿okay? Les quiero mandar mil bendiciones y un fuerte abrazo a todos. Saludos. Bueno, entonces de esa manera llegamos al final de este interesantísimo space. Estuvo tal cual como esperábamos que fuera con Eduardo Vitar, con David. Molina, con Jocelyn Montilva, todos representantes de Rumbo Libertad. Rumbo Libertad estuvo hoy con nosotros, amigos de la casa, tenemos eh, valores similares, visión conjunta, objetivos, eh, compartimos los mismos objetivos y todo está girando en torno a la Venezuela que queremos. Muchísimas gracias a Eduardo, a Jocelyn, a David, que tuvo que retirarse un poco más temprano. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros durante todo este tiempo. Eh, reitero la invitación para el próximo miércoles de nuevo. Estaremos con todos ustedes a las 12 del mediodía por Twitter en nuestro Space Políticamente Incorrectos. Que tengan un buen apetito para los que no han comido y buen provecho para los que ya lo hicieron. Que tengan feliz resto de semana y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, gracias a todos ustedes, gracias a Rumbo Libertad y gracias a Giovanna Montenegro por haberme ayudado a llevar este programa adelante. Que tengan muy buenas tardes. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Con el apoyo de ustedes en Patreon,